hola soy darnos daro de nuevo y continúa la instalación en nuestro Toshiba ACUUM 3200M en estos momentos eh, bueno, pues ya he hecho todo lo que es el tema particionado se ha arrancado el live en este caso de BODY Linux eh, que está basado está basado en Ubuntu en la versión 12.4 que es long time support en, bueno, pues en estos momentos, a día 28 de noviembre de 2013, está bueno, prácticamente a punto de terminar porque para el año que viene, quiero recordar que para febrero, pues la Long term Support de Ubuntu terminará. No obstante, es un, un equipo, es un, una distribución bastante ligera y creo que se va a portar bastante bien. Me he saltado un poco el tema de lo que sería de lo que sería la creación y la instalación del particionado porque la verdad que ha sido bastante lento debido a que bueno pues el procesador, no olvidemos, es un Pentium 3 a 500 megahercios más luego sumado a que solamente tenemos una placa de ram de 256 megas y que bueno, hay que arrancar primero, el, he arrancado primero el ICD y y recurre a un entorno gráfico pues es bastante lento He tenido también algún pequeño problema en cuanto al tema de la placa, creo que por limitaciones suyas. La idea era haber utilizado un disco duro de 80 GB. No ha sido posible porque el disco duro de 80 GB dejaba, dejaba la placa un poco atontada, no lo reconocía. En este caso he decidido optar por un disco más pequeño. Es un, un disco duro simplemente de 10 GB. Es un disco duro de 10 gigas, que lo ha reconocido la placa sin ningún tipo de problemas, me ha dejado arrancarlo y está todo funcionando. Un poquito más adelante veremos el tema de actualizar lo que es la BIOS y de esa manera espero que reconozca discos duros eh, mayores. En un principio este equipo, esta placa, el Toshiba EQM 3200M, es eh, un equipo de dos, del 2000-2001 y debe de estar pues, bastante desfasado en lo que corresponde a, a la BIOS. Tengo entendido que existe una actualización para la BIOS que sería 2007 y es muy probable que solucione solucione estos problemas. Así que de momento bueno pues como podéis ver el tema de la instalación de Bodilinux va avanzando, va a ser lento. Desde que arranqué el ICD hasta que he llegado a este punto ha transcurrido aproximadamente cerca de cerca de unos 60 minutos, una hora. Pero bueno, si tenemos en cuenta que en un equipo de 2001 estamos montando un sistema operativo de 2013, pues me parece, me parece francamente interesante. Me parece francamente interesante. Así que una vez termine la instalación, a ver qué tal ha progresado todo, a ver qué tal, qué tal ha quedado todo instalado, y bueno, pues eh, os seguiré informando. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.